Mi nombre es Alison Cervacín Morales, vivo en San José, Costa Rica y estudio en la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo estudio matemática pura y, y yo elegí esta carrera porque, no sé, desde relativamente pequeña me gustaba mucho las matemáticas y algo que me inspiró fue que yo estuve en un colegio de, especializado en ciencias, en el Colegio Científico de San Pedro y pues ahí en realidad tuve como una pequeña preparación o introducción de qué podía hacer en realidad a matemática y pues ahí también me inspiraron como mis profesores, etc. Las temáticas que son de interés en mi área de trabajo realmente todavía no o sea, todavía no puedo elegir una área en específico lo único que sí sé es que eh, quiero terminar haciendo algo de pura y no de aplicada eh, Lo más emocionante que he encontrado en mi carrera es que siento que cuando uno investiga, o sea, a veces le dicen a uno como, pero por eso para qué sirve, o eso no tiene una funcionalidad, etcétera, Pero en realidad a veces hay, o sea, hay situaciones en donde uno investiga algún tema en específico y ese se va a llegar a utilizar como mucho tiempo después y se le va a encontrar como utilidad tiempo después. Entonces lo que más me emociona es que siempre va a tener una utilidad y como que toda carrera en realidad casi, bueno, no todo, pero la gran mayoría de carreras necesitan de matemática. Eh, sí. Mis planes a futuro, en realidad, bueno, en 10 años me veo, pues, ya habiendo hecho mi posgrado, etcétera. Creo. Eh, yo quería que haría, un, o sea, haría una diferencia en mi área de trabajo, porque en realidad creo que casi no hay mujeres. En, en este momento solo tengo una profesora que es mujer que da cursos de matemática pura entonces creo que en ese sentido sí haría la diferencia. Creo que es importante que pues más mujeres se incorporen a áreas como estas porque en realidad sí hay muchas que tienen la capacidad y tienen la aptitud y de destreza para eso. Pero muchas personas les dice como que esos espacios no son para ellas. Sin embargo, mientras más mujeres pues se incorporen, se va a ver que en realidad no es cierto que pues, la capacidad de cada persona es diferente de sexo. Eh, en cuanto a si pudiera darle un consejo a la misma versión anterior, pues yo le diría que tenga un poco más de confianza en las decisiones que está haciendo, porque en realidad estaba un poquillo asustado como en cuanto a la carrera porque hay muchos tabús y cosas que dicen a uno, lo asustan en general, entonces creo que le diría que tuviera más confianza. Eh, el mensaje que le quisiera dar a las jóvenes es que en realidad pues hagan lo que les apasiona y les gusta sin importar lo que las demás personas les digan. Eso sería todo.